Hola, soy María Lorenzo, soy una persona con discapacidad intelectual. ¿Sabías que el lenguaje técnico es difícil de entender y que quizá necesitamos que nos lo expliquen mejor? Porque esto me preocupa, soy promotora de salud. ¿Y tú?